Estamos, ¿no? Perfecto. Estamos. Bueno, hola a todos y todas. Eh, otra edición más con Constanza Verón conversando sobre herramientas. Eh, la idea de este taller que vamos a estar haciendo hoy es en el marco de un ciclo que dimos en llamar Wiki Herramientas. Eh, es un taller, es un ciclo perdón, en conjunto entre Wikimedistas de Uruguay. Eh, yo estoy por Wikimedistas de Uruguay, mi nombre es Evelyn Heide, lo scan, como me conocen también en la Wiki, y eh, Wikimedia Argentina, eh, y Coti está acá por Wikimedia Argentina. Bien, muchas gracias Evelyn. Sí, la idea un poco de, de, de traerles esta primer, este primer encuentro de este super ciclo que vamos a tener a lo largo del año es. Eh, compartir expertise, compartir saberes, eh, desde pequeños saberes para que después entre la comunidad de wikipedistas, wikimedistas, vayamos también, eh, nada, acrecentándolo. Eh, por ahí había una página que después podemos pasar por el chat, eh, de, donde estamos también eh, teniendo eh, el listado de talleres que vamos a tener. El próximo va a estar, va a estar muy bueno, que es un botón que nos permite llevar... Eh, imágenes de iNaturalist in a Commons y así. Vamos. La idea es que cada encuentro trabajamos una herramienta particular. Hoy vamos a estar trabajando en Listeria. Voy a decir esto, Listeria para principiantes. Eh, <risa> y, eh, y cómo podemos, digamos, tomar esta herramienta para trabajar en listados de artículos eh, que nos sirvan de base para nuestros eventos de edición o para nuestros talleres. Para quienes no conocen, Listeria es una herramienta que lo que hace es generar listados de, de artículos automáticos, pero para eso primero necesitamos hacer... Un, una query, una consulta a nuestra base de datos. Entonces, ahí empezamos a complejizar un poco la cosa. Eh, una consulta a la base de datos, que es Wikidata, con algunos parámetros específicos que nos van a permitir eh, rastrear este, este conjunto de artículos sobre el cual nosotros queremos trabajar. Particularmente, es eso, Evelyn. No, dale, dale. ¿Qué ibas a decir? Eh, particularmente estamos en el marco de la campaña Wiki por los Derechos Humanos. Eh, entonces, eh, como la semana pasada tuvimos una editatón en, en Argentina sobre eh, biodiversidad, particularmente trabajamos sobre vaquitas de San Antonio, queríamos traerles, este, queríamos traerles este ejemplo para mostrarles cómo hicimos este proceso de rastreo de eh, artículos eh, y, y cómo hicimos el armado de listados y cómo después ustedes pueden adaptarlo a sus propias necesidades. Algo sumamente importante que quienes somos parte del movimiento Wikimedia eh, lo tenemos bastante practicado, que es el saber dónde están las consultas de referencia, ¿no? ¿Cuáles son esos ejemplos que podemos adaptar? El copiar y pegar es algo fundamental en nuestro aprendizaje de las herramientas y un poco... Eh, mi aprendizaje particularmente con la histeria tiene que ver con un trabajo que hizo Evelyn, que también copió y pegó de otro lado, que son los artículos de listados de, de WikiMujeres, ¿no? Del proyecto eh, Mujeres, de, del wikiproyecto Mujeres. Ahí van a ver... Sí, sí y, y quizás también está bueno como entender un poco más el contexto de las listas, ¿no? porque a veces ahí creo que les vamos a recomendar después unos artículos para que quienes quieran seguir investigando y leyendo más sobre el tema eh, puedan profundizar un poco más. Pero en principio, en realidad, ¿por qué una lista? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el valor de una lista? Y bueno, todos sabemos y todas sabemos que cuando empezamos a escribir información en Wikipedia, tenemos que partir sobre alguna noción, ¿no? O sea, sobre qué quiero escribir. Y las listas son fundamentales para ayudarnos a organizar. Entonces, cuando... Por ejemplo, vamos a organizar un taller o una actividad de edición, o como contaba acá Coti, una editatón sobre vaquitas de San Antonio, sobre mujeres, sobre Wiki por los Derechos Humanos, sobre el tema que sea, sí o sí tenemos que partir de una lista que les dé a los y las participantes una idea de cuáles son los tópicos o temas de interés que queremos profundizar o focalizar. En algunos casos puede ser una lista de artículos que no existen, pero que podrían existir, los famosos enlaces en rojo, o puede ser una lista de artículos sobre los cuales nos gustaría que las personas que participan en las, en las actividades profundicen o mejoren, ¿sí? Y hay distintas herramientas que vamos a ir estando compartiendo en el ciclo justamente para poder construir estas listas que no tienen que ser listas manuales. Y justamente ese es el objetivo de Wiki Herramientas, que aprendamos cómo podemos automatizar ciertos procesos. Eso creo que era un poco el contexto que me parecía importante retomar. Sí, súper. Y hoy particularmente las listas que vamos a hacer están basadas en eh, rastrear información que está en otros proyectos Wikimedia, pero que no está en Wikipedia en español. A ver, como siempre, las listas son automatizadas, entonces muchas veces el segundo, eh, digamos, eh, paso es, bueno, rechequear un poco, ¿no? Eh, la relevancia de esos... Eh, ítems que nos devuelven eh, la herramienta, buscar si tenemos referencias. Como el trabajo manual siempre va a estar por detrás, pero esto nos, av nos avanza un gran paso en cuestiones de identificar información. Después está en uno curar esa información y generar esas eh, listas de trabajo más específicas. Pero, bueno, ya eh, la verdad que es, es sum sumamente importante. Y voy a pasar a compartir eh, mi pantalla. Eso, basta, basta, de cháchara y manos a la obra. Manos a la acción. Lo primero bueno, que voy a lo primero, es... eso. Dale, a, Agrandar, eso es lo primero que vas a hacer, ¿no? Agrandar el, el, la pantalla. Eh, ay, gracias. Vos andás soplándome porque <risa> yo ya dejo de verlos. Eh, y Un ahí se ve más. Más. <risa> ahí está, sí, ahí creo que se ve se sigue viendo bien. Perfecto. Eh, un poco quiero mostrarles el resultado de algo de a lo que queremos llegar, ¿no? En este caso, eh, esta lista es una lista de vaquitas de San Antonio, también conocidas como mariquitas, eh, que no existen en Wikipedia en español. Si sí, lo van a ver porque tienen estos enlaces acá en, en rojo. Eh, la información que estoy levantando es la descripción, si es que está disponible en Wikidata. Bueno, el nombre zoológico. Estos, estas columnas después vamos a ver que pueden ir variando de acuerdo a las necesidades que tengamos. Eh, la imagen. Y ahí me sí, te voy a molestar. Porque ahí dice automatic description is not available. Porque imagino que la que vos querés que te levante es la información en español. Entonces, te dice que no está disponible la información en español. Claro. Pero acá abajo, fíjense que sí está en español. Así que ahí ya tenemos un trabajo para hacer en Wikidata. Y algo sumamente interesante de estas listas es que, por ejemplo, en la última columna, más allá de tener el elemento de Wikidata, tenemos una columna que dice eh, contar. Y esto lo que hace es cuenta y ordena los artículos, los, eh, este listado, a partir de la cantidad de cyclings o de enlaces a otros proyectos de Wikimedia eh, que tiene esta especie en particular. Por ejemplo, eh, la perdón por mi latín, nunca lo tuve mm -hmm. en la secundaria ni en la universidad, así que Simnus sí, eh, eh, tiene 14 enlaces a otros proyectos Wikimedia, pero no, no se encuentra en Wikipedia en español, ¿sí? Si lo chequeamos acá, van a ver que... que... Oye. Y además esos 14 enlaces lo que nos dan la pauta también es que probablemente sea una especie relevante, eh, bueno, especie ejemplar, acá los que son biólogos y biólogas nos van a matar porque vamos a cometer un montón de barbaridades este, eh, específicas, <ríe> porque, por nuestra ignorancia, pero nos da la pauta igual estos 14, estos 14 enlaces que bueno, efectivamente es probable que sea una especie relevante de documentar y tener en la Wikipedia en España. Exactamente. Y fíjense que tiene entradas en 12 Wikipedias, ¿sí? Que son, y habíamos dicho que tenía 14 enlaces porque tenemos dos entradas más, una en Commons y otra en Especies, ¿sí? Y fíjense que está en árabe, en sevillano, en inglés, en finés, en, en un montón de idiomas, pero no tiene un enlace a español, ¿sí? Entonces, esto ya podemos hacer cosas. Una es traducirlo desde una herramienta, con alguna herramienta con la herramienta de traducción desde cualquiera de estos idiomas al español o crearla desde cero, pero bueno, acá ya también nos da un montón de información, nos da eh, desde referencias hasta eh, vinculación con eh, otros conceptos y términos que nos pueden venir bien para, para hacer este artículo. Entonces, un poco lo que nosotros eh, solemos hacer para poder hacer estos listados, lo primero es buscar por lo menos les cuento el proceso que yo hago y después ustedes pueden ir adaptando, eh, buscar algún ítem que me sea eh, de referencia para yo poder hacer una búsqueda en Wikidata. ¿no? Acá tenemos información de taxón, tenemos información de la categoría taxonómica y el taxón superior. Ya con, después hay un montón de otra información, pero con estas tres cositas ya nos va a servir para poder hacer eh, el mapa de la información que que vamos a buscar. Sí, eh, coti antes de que decías, eh, ¿sabes que si sí, también podés eh, agrandar eh, Wikidata? Porque eh, ahí está, eso, perfecto. Eh, y además ahí también está bueno aclarar que esto es donde sirve mucho trabajar en alianza, ¿no? Con organizaciones y personas expertas. Porque obviamente si Constanza o yo tuviéramos que hacer algo sobre mariquitas, estaríamos muy perdidas respecto de cuál es la categoría superior, y en este caso, esta lista también, eh, creo, Constanza, que la pudiste poner gracias a la ayuda de los wikimedistas del Museo de la Plata, que te fueron sí, sí. indicando el Claramente superior no. inmediato. No podría hacer nada sin ellos de, este, de estos temas, eh, así que siempre eh, el punto es encontrar el especialista en el tema o tópico que queramos trabajar y eh, nosotros, en nuestras posibilidades, arrancamos sumar la herramienta Wikimedia más adecuada eh, para poder hacer estos rastreos de información y poner también en perspectiva eh, las vacancias ¿no? de contenidos, eh, que en este caso nos sorprendió porque casi que no había información sobre eh, las cochinérides, que son básicamente las, las de San Antonio sobre las cuales vamos a trabajar. Entonces, bueno, yo ya tengo acá mi ítem mi de referencia. Eh, lo que voy a hacer es, eh, en la columna izquierda está el Wikidata Query Service, que es el servicio de consulta de Wikidata que nos va a permitir generar este cruzamiento de información. Y acá siempre sí, tenemos y que... Ahí es importante como mencionar que, bueno, o sea, sí, para generar estas listas estamos como asumiendo un cierto conocimiento del de servicio de búsquedas de Wikidata. Si las personas que están escuchando no saben qué es, de qué se trata, Siempre pueden arrancar, digamos, de distintas formas. Este, hay muchos videos ahí, en, incluso en el canal de Wikimedia Argentina. Eh, y también pueden ver las, las queries de ejemplos, ¿no? Este, pero sí entender que este es como un poco el punto de partida para cualquiera de casi todos los trabajos eh, que vamos a hacer eh, de manera automática. Así que... Perdón, que sí. me parecía No, te Está perfecto porque claramente esto conlleva como algún entendimiento <risas> básico del de, de, de servicio de consultas. Eso, hay un montón de tutoriales. Igualmente, eh, cualquier cosa nos hacen un ping y, y estamos ahí para, para dar una mano y, y ver. Vamos a aclarar, no, yo no vengo del área técnica y la verdad es que... Eh, parece súper complejo, pero cuando uno entra en la lógica de cómo se preguntan o cómo se busca información, eh, uno puede, digamos, empezar de a poco a profundizar y, como decíamos al principio, es mucho copiar, pegar y adaptar de personas que quizás hicieron consultas más complejas y nos pueden servir de base. Eh, yo voy a hacer un mix para mostrarles hasta un espacio o hasta cierto nivel uno puede usar el, eh, el asistente de consultas, pero para las listas de Listeria que vamos a hacer y necesitamos un filtro muy particular, lo vamos a hacer en, en el apartado de código, ¿sí? En la, en la columna izquierda van a tener el asistente de visual y en la columna derecha vamos a tener eh, la contraparte en código. Entonces, como yo les decía, lo primero que tenemos que hacer es eh, filtrar información que queremos buscar y yo para eso tengo acá mi taxón de referencia. Sí, tenemos, eh, lo primero que le vamos a decir a nuestra, a nuestra búsqueda es que queremos que nos eh, muestre taxones. ¿sí? Y acá nos va a poner automáticamente la P, que es la propiedad correspondiente a, eh, para, para esta descripción de taxón. También le vamos a pedir, otra cosa que le vamos a pedir, es que la categoría taxonómica sea género. Entonces, vamos de nuevo acá, ponemos filtrar y ponemos Acá. género. Fíjense que dice, género y la descripción abajo, categoría taxonómica que se ubica entre familia y especie. Esto es importante porque eh, hay muchos eh, ítems que se refieren a género, pero necesitamos hacer eh, que sea el específico de, eh, de la taxonomía en particular, que es lo que estamos buscando, ¿no? Sí, igual además también eh, el servicio de, de la, el Wikidata Query Service va a, ir, va a empezar a filtrar también a medida que vos le vas mostrando las instancias, ¿no? O sea, porque obviamente tampoco es tan tonto el servicio. No, si ponemos que. Y ahí que... ya le, le pusiste taxón, entonces ahí te va a decir, bueno, sí, esto no te va a tirar, digamos, género masculino-femenino. Exactamente. Si ponemos que vamos a buscar información sobre un ser humano, seguramente cuando pongamos... Eh, femenino nos va a poner ok estamos hablando de género o sea y ahí como bueno, se pero va... igual eso está bueno también saberlo porque quiere decir que de alguna manera el, el, el servicio de, de consultas también te va orientando respecto de las posibilidades que tenés a la hora de hacer una query eh, o sea no es que o sea vayan vayan sin miedo ese es el punto <risa> Bien, y nuestro último filtro, diríamos nuestra última condición que le vamos a poner es que tiene que venir de la familia Cochinería. Ah. familia de insectos coreopteros. Y automáticamente nos pone que el taxón superior. Hasta acá podemos llegar con el, el asistente de consultas. Lo voy a cerrar así acá nos queda bien claro y eh, explicarles un poco cómo eso se traduce en este código. Acá nos está diciendo, siempre tenemos que leer las consultas a Wikidata como en una tríada, es como una oración. Acá le estamos diciendo que estamos buscando un taxón que es, digamos que estamos buscando un ítem, digamos un elemento de Wikidata que es este, este P31, que es distancia, podemos traducirla como un, es un taxón. Le estamos diciendo que ese ítem, aparte de ser un taxón, tiene que tener la categoría eh, taxonómica de género, que es eh, la cuesta que vemos acá, y que aparte tiene que eh, tener como taxón superior inmediato, es nuestra P-171, los cochinerías. O sea, vamos a buscar taxones que estén por debajo de los cochinerías, ¿Sí? Hasta acá eh, es sí, como una consulta. Por ahí no sé, no, no, sé, no sé si el servicio de query se puede. Eh, no, desgraciadamente no se puede ver un poco más grande, pero bueno. Eh, ah, grande. Y, eh, habría que cambiar ahí el. Ah, sí, sí, mira, ahí está perfecto. Mira, ah. eh, ajá. Y eh, habría que cambiar ahí Auto Language S, ¿no? Sí, ahora. ahora sí. Ahí corre la consulta, van a ver que acá tenemos, nos da un listado de ítems de Wikidata que básicamente son, eh, que, cumplen, que cumplen sí o sí con estas tres características, que tienen estas tres variables, que son taxones, que tienen como, género, eh, que tienen como familia taxonómica género y que eh, como taxón superior inmediato eh, son las cochinillas, ¿sí? Algo que se agregó automáticamente, pero que esto es importante siempre que esté, es este servicio de etiquetas. ¿sí? estas etiquetas lo que hacen es traducir el ítem de Wikidata, que es un número, este identificador, en un lenguaje legible para los humanos, ¿no? Porque esto está pensado para máquinas y acá tenemos nuestra traducción para eh, los seres humanos para que podamos entender qué significa U16521 o el número que sea. Entonces, acá lo que se le agrega con esta línea es que, en principio, el auto language que le pone es inglés, ¿no? este en de inglés. Pero nosotros acá podemos agregar cualquier idioma. Podemos decirle que primero nos muestre si la información está en español, después en inglés y así le podemos agregar todos los idiomas que querramos y lo que va a hacer es priorizar de acuerdo al orden que está acá, en qué idioma te lo muestra. Si está en español, me lo va a mostrar en español. Si está en, pero si, está, si no está en español, bueno, se va a fijar si esa información está en inglés y me va a, a mostrar esa definición en inglés, etcétera, etcétera, si a, seguimos agregando. Eh, sí, igual también es, es cierto que para el trabajo con Listeria no hay, que, digamos, como no hay que dedicarle mucho tiempo a la parte de la query porque en realidad cuando trabajes con Listeria, vas a, a, o sea, cuando cualquier persona trabaje con Listeria, en realidad el, el tiempo digamos, de definir el, el, el, la lengua y eso va a estar en las lado. Eh, sí, las etiquetas, las lenguas y cómo se va a mostrar esa información va a estar casi todo puesto en la wiki cuando peguen, cuando peguen su lista en sí. Listeria. Entonces, acá, digamos, esta es la primera query inicial que más o menos nos va a ir orientando, pero no pierdan tiempo en las, las labels y las etiquetas no. en esta instancia. No. Algo sumamente importante que me hiciste acordar, eh, Scan, para, para el tema de Listeria. Que no toma como eh, variables, o sea, no, no levanta la información si yo le pongo acá arriba, taxón. Entonces, la recomendación es siempre nombrar a los elementos que estamos buscando como ítem. Esto es importante. Siempre pongan ítem, que es un nombre genérico que eh, lo que hace es identificar la variable sobre la cual estamos hablando, ¿sí? Entonces, bien, ya tenemos esto. Acá tenemos una lista muy sencilla de Wikidata, de Wikidata pero que como queremos transformarla en lista de listeria y que aparte queremos que particularmente nos filtre información que está en, eh, otros, en otras Wikipedias, pero no en español, tenemos que agregarle esos filtros. Para eso hay algo particular, que es lo que yo les había hablado al principio que había al final de eh, Wikidata, que son los cycling, son estos enlaces a otros proyectos Wikimedia. Entonces, sacamos a agregar una variable que diga que. Eh, Vamos a buscar elementos de Wikidata que tengan enlaces y para eso se pone así. Siempre el signo de pregunta es como el, la variable que estamos agregando. Una recomendación es que si ponen control más barra espaciadora, les abre automáticamente un buscador dentro de la query y se le pone esquema. Y acá me dan las opciones, esquema about. Si es esquema about, lo que va a hacer es buscar, eh, aquellos size links que correspondan a los proyectos Wikimedia. Entonces, le decimos que nos busquen size links. Y todo esto parece sí. chino básico, pero acá es donde viene bien revisar Opio como ya. otras queries hechas, digamos, ¿no? O sea, porque así es como lo aprendimos todos y todas. Exactamente. Y después le vamos a dejar el enlace a esta query que hicimos y también a Listeria, eh, a la, la, la, digamos, a donde dejamos la lista hecha en, eh, en nuestro proyecto de wiki herramientas. Eh, entonces, ya le decimos que nos tiene que buscar información de todos estos, de los ítems que cumplan estos requerimientos y aparte que queremos información si tienen enlaces a otros proyectos Wikimedia. Y ahora lo que vamos a decirle es que queremos filtrar, esto se pone en mayúscula, aquellos que existen. Fíjense que a medida que voy escribiendo se cambia de color. O sea, si está en negro es porque hay algo mal en la forma que lo escribí. O sea, es muy específico. Si se nos pasa una coma, un punto, un enlace, eh, no funciona. Entonces, eh, siempre hay un error de tipeo que seguro que les tira error. No se preocupen, es práctica. Eh, entonces le vamos está a decir, todo bajo control. Puede fallar. Eh, ya me voy agarrando por si las dudas. Eh, entonces, le vamos a decir que nos filtre aquellos eh, que queremos... Agregar un filtro, que sea que tenga artículo en Wikipedia. Vamos a poner la W de Wikipedia en de inglés. Que cumpla con el esquema. abajo. Esto parece chino de nuevo, pero quédense tranquilos que es copiar y pegar. Yo aprendí así. Decimos, entonces, queremos que nos filtres artículos de Wikipedia en inglés. Por eso el esquema, ta, ta, ta. Y tenemos que decirle que, a qué nos referimos con Wikipedia en inglés. Entonces vamos a poner Wikipedia en, y ahora en vez de esquema about, le ponemos esquema en este idioma, ¿no? en lenguaje, en este caso, inglés. De nuevo, chino básico, esto punto que copiar, pegar. Decimos, bueno, ahí decimos, tenemos el filtro de Wikipedia en inglés, pero vamos a decirle que queremos que no exista. en Wikipedia en español. Entonces hacemos lo mismo, pero en vez de poner en, ponemos es, esquema, abajo. Bueno, y plan. además en este caso, mientras eh, Coti va armando esto, quizás comentar que la razón por la cual eh, eh, Coti en este caso está pidiendo que exista para el filtro en inglés es para facilitar la traducción. Es decir, que las personas que quieran participar, bueno, puedan traducir más fácilmente del inglés al español utilizando la herramienta de traducción de contenidos. Exactamente, nos va a dar un listado de un montón de artículos que van a ver, se van a sorprender de, de la información. A veces, o sea, esto va, tenemos los que no están en inglés, pero van a ver que en realidad nos va a tirar, todos los ítems de Wikidata que tengan un enlace a cualquier proyecto Wikimedia y después vamos a priorizar el inglés eh, por sobre otro. ¿Por qué inglés? Podemos compararlo con cualquier otra lengua. ¿eh? Quizás algo interesante es que si vamos a trabajar sobre, eh, no sé, artistas polacos, bueno, busquemos primero qué hay en polaco porque seguramente sea mucho más representativo de la cultura polaca eh, hacer ese filtro que hacerlo desde el inglés. En este caso lo hacemos desde el inglés porque también es el que más artículos tiene, entonces eh, los listados seguramente sean más amplios. Eh, bien, entonces ahora ya tenemos eh, los nuestros filtros. Eh, puedo hacer una prueba de que, a ver si es corre o no, puede fallar esto también. Bien, y fíjense que nos tira 416 eh, enlaces. Son un montón, pero fíjense también que los repite. Y esta repetición tiene que ver con que seguramente eh, Nedina tenga dos cyclings, como habíamos visto antes. Fíjense que está en italiano y también tiene un enlace a Wikispecies. Entonces, acá lo que hace es nos da una respuesta por cada cycling que tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es decirle, OK, pero no quiero que me hagas una lista repetiéndome una y otra vez, sino que queremos que todos los que sean eh, que tengan el mismo nombre, me los agrupes y me cuentes cuántos enlaces tienen. Y acá esto es lo último que tenemos que hacer. Eh, y ya con esto pasamos a la historia que van a ver, que es lo más sencillo del mundo. es eh, Básicamente, el código ya te lo da. Entonces, acá vamos a decirle que nos cuenten aquellos enlaces, o sea, los sites links que son distintos, ¿no? dis link, eh, site link, y que los cuenten como si fuese uno. As ¿Sí? Cerramos acá. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que decir, bueno, ahora que me los vas a contar, o sea, me vas a contar todos los que son distintos y me los vas a agrupar, tenemos que decirle cómo agruparlo, ¿no? Entonces, para eso, vamos, al final, fíjense que me estoy poniendo al final final de eh, esta llavecita, que esta llave se abre acá y termina acá. Acá tenemos otra llave, siempre hay que chequear eso, que estemos cerrando y abriendo correctamente las consultas. Acá se abre, acá se cierra. Por cada sí. fin de operación ponemos un punto. O sea, son pequeños detalles que pueden darnos fallo. Y también esto es importante, en algunos casos van a ver que algunas queries cuando vayan y copian y peguen, eh, que es lo que más les recomendamos, este, pero si van y copian y pegan de otras queries hechas con Listeria, eh, por ahí se van a encontrar que el link count está hecho de otra manera. Eh, o que por ahí el, el, la consulta Sparkle está anotada. Eh, bueno, ahí es, digamos, como un poco eh, sobre, sobre gustos no hay nada escrito eh, en, en esto. La idea igual es que el resultado va a ser el mismo. Este, algunos van a ser un, ligeramente distintas. Pero el objetivo es eh, hacer esto que está haciendo Cotia acá, que es contar estos sitelinks. Sí, y algo importante, eh, esto, como dijimos, capaz que no van a construir la consulta desde cero, la van a copiar y la van a pegar. Pero ¿por qué hacemos todo este proceso? Porque está bueno entender de dónde viene porque después, cuando empieza a darnos error, no sabemos qué es lo que hicimos mal. Entonces, son esos pequeños detalles que hacen la diferencia. Poder chequear que eh, los paréntesis estén todos abiertos y cerrados correspondientemente, que eh, las oraciones tengan un punto al final. Eh, la sintaxis es clave para todo esto o mismo, no sé, yo el otro día había hecho esta misma consulta y me había olvidado la S de acá arriba y, y me había quedado distinto. Acá puse site links con S y acá lo había puesto sin S. Y eso hacía que me dé un error. Bueno, cuando les da error, igual el servicio les avisa, hay un error en tal línea. Pero, ¿qué es ese error? Bueno, es identificar. Que nombremos las cosas exactamente como corresponden, que la sintaxis sea correcta. O sea, es eh, peor que el maestro de ortografía de, de No, de también ahí quizás un pique para la gente que por ahí eh, no, no, o sea, porque es cierto que a veces es difícil encontrar dónde puede llegar a estar el error. Eh, sobre todo si uno no tiene mucha experiencia con esto. Entonces, ahí... Como lo que uno también puede hacer es buscar un, algún servicio de validación de código, ¿no? Entonces, si buscan un Sparkle Query Validator o algo por el estilo, algún validador de código les va a decir, ah, bueno, mira que acá es donde te olvidaste los curly brackets, las llavecitas, acá es donde te olvidaste el punto y eso Mirá. les va a ayudar con la query si no, si no, si no saben bien cómo hacerlo. Esa no lo tenía, me hubiese venido muy bien... Eh. No las, las cosas que se aprenden teniendo eh, amigos programadores, ¿no? Eso Es sí. fundamental. Bueno, entonces lo que voy a hacer es acá le dije me cuente, eh, que, me, que me los cuente a todos los sightings y me los agrupe en uno, eh, pero le estoy pidiendo que me los agrupe según el nombre de la etiqueta, o sea el nombre del taxón y que aparte le vamos a pedir, ya que estamos, que me los ordene de manera descendente según la cantidad de enlaces que tiene, que ya me los está contando, porque ya se los pedí acá, entonces le pido que me los ordene según esos Una vez que lo corremos. Bueno, eso también está bueno como contar que, que lo que está haciendo, no sé si llegaron a ver lo que está haciendo Coti, pero acá es como fundamental una cosa que hizo ella cuando antes de agregar el count, Fíjense que ella abrió y cerró paréntesis eh, antes de escribir algo dentro del paréntesis. Entonces eso también es como una forma fácil de evitar los errores de sintaxis, ¿no? Si vas a abrir paréntesis, si vas a abrir las llaves, siempre abrirlas y cerrarlas eh, y después escribir dentro de las llaves o los paréntesis. Exactamente, es, eso es un tipo que uno fue aprendiendo. Eh, y bueno, una vez que ya tenemos esto, lo corremos. Y van a ver que nos da el listado. Y acá automáticamente ya nos lo ordena por la cantidad de enlaces que tiene. Simnus tiene 14 enlaces a Wikipedia o a proyectos Wikimedia, pero, vamos a corroborarlo, no tiene un enlace a Wikipedia en español. Y eso lo chequeamos abajo de todo. Tengo en la pantalla grande. Entonces, esto se hace eterno. Eh, fíjense que está en inglés, en español, en fin, pero no está en español. ¿Sí? Bien. Por acá quedó eh, nuestra parte de SparkQL, Query Service y todo este chino básico que parece, pero les juro que es copiar y pegar. Después, simplemente lo que hacen es agarran esta query y acá en instancia de le ponen, eh, no sé, ser humano. Eh, en vez de categoría taxonómica, le ponen lugar de nacimiento o eh, país de nacimiento o en realidad es país de nacionalidad. Eh, y le eligen el país que quieren. Y así pueden agregarle filtros. Cuanto más filtros, más específica va a ser la consulta y resultados más acotados van a tener. También tengan en consideración que no le pueden preguntar por todos los seres humanos que no tengan enlace a Wikipedia en español porque el tiempo de consulta se agota. Entonces, eh, <risa> hay que acotar un poco. Eh, no, respecto ahí, a... eh, antes de sí. que. Va, perdón. Eh, ahí preguntan. Eh, en el YouTube. Eh, estas operaciones no se pueden hacer en visual, ¿no? Como se hiciste en las tres primeras preguntas. Y la verdad es que yo lo intenté alguna vez buscar y no lo encontré. Eh, fíjense que mismo, voy a checar esto, cuando, cuando muestro el asistente de consultas, solo me traduce esta primera parte, que es la que yo armé, y me suma el esquema about, que lo puse yo acá. Pero no me Toma los filtros. Eh, así que ahí es algo quizás eh, a seguir investigando. Si alguien encuentra cómo hacer esto con, eh, con el visual, súper agradecidos porque también nos ayuda a nosotros a, a que sea más accesible la herramienta. Por ahora es copiar este código que nosotros tenemos acá, lo copian, lo pegan en, su, eh, en, en Wikidata Query Service y lo van adaptando. Sí, igual también quizás para la persona que preguntaba eso, siempre que no sepamos cómo hacer una query, eh, también está bueno como acudir a esos ejemplos que están arriba, porque ahí ya nos, nos toma, la, la, la, digamos, como distintos ejemplos que podríamos llegar a tener y seguramente hay algo que más o menos se aproxima o se acerca a, a aquello que queremos hacer. Sí. Bueno, y perdón que te interrumpí, que estabas diciendo otra cosa antes. No, no, no ya me olvidé aparte de lo que iba a decir. Eh, no, y algo importante, yo eh, ahora no estoy mostrando mi barra de herramientas de, de, de, de, de mi navegador, pero yo tengo ancladas todas las cosas de referencia. O sea, eh, está bueno tener en mente, bueno, ¿dónde puede haber algo similar a esto? Entonces, yo cada vez que quiero hacer esto, voy al wikiproyecto mujeres y eh, van a ver que ya me sale artículos faltantes. ¿Por qué? Porque yo sé que acá en estos listados que ya están armados, eh, justo entre a uno que tiene a, cero, a, que a, que... algunos Algunos están mal hechos. <ríe> eso, eh, eh, eso, eso les da la pauta que a veces copiar y pegar puede fallar. Eh, sépanlo. Eh. Pero bueno, voy a cualquiera de estos listados. Fíjense que acá está la lista ya armada. mismo Me levanta alguna información. Miro el código y así es como llegué a armar, digamos, también este código. Y aunque esto está armado por la Listeria, apart, fíjense que dice Wikidata List, SparkQL. Y acá, a partir del igual, nos da exactamente la query que se escribió para hacer esta consulta, ¿sí? Que termina acá. O sea, empieza en este select y termina en el optional. ¿Sí? Y que esto es lo que les vamos a mostrar a continuación. ¿Cómo hacer claro. exactamente esto? <risa> eh, eh, y, es, y es eso. Copias esto, pegas y, bueno, eh, está escrito sí. de otra manera, sí, tiene sí, otras sintaxis, pero... No, y además siempre como recomendación también es que cuando van a copiar y pegar, por las dudas, pasen esas queries a través del Sparkle Query Service. ¿Por qué? Porque a veces eh, se producen algunos desajustes y la sintaxis no la capta de la misma manera. Lo digo... Nunca ah, me pasó ¿eh? este, este problema, <ríe> por eso es que lo estoy comentando. Eh, por las dudas, pásenlo por la Sparkle Query porque ahí se van a estar agarrando la cabeza a ver qué pasó y en realidad es que, digamos, eh, por ahí justo cuando se pasó el código al, a Ben, exactamente como lo está mostrando acá, este, eh, Coti, bueno, a veces eh, faltando, pasan algunos sí. eh, errores de esa, de esa clase. Eh, que es solamente un tema de, de sintaxis este, y que por ahí lo tienen que, que corregir dentro de la query. Me había olvidado de copiar la llave final. mira qué simple que era y por eso me tiraba error y ahí directamente me muestra los No, resultados. no, pero es, puede pasar. Eh. Bien. Eh, entonces, volviendo a la nuestra. Fíjense bueno, acá les mostré, copié, pegué, después se adapta. Eh, estamos acá. Ya tenemos nuestros resultados. Están agrupados por el nombre de la especie ah, contar con los links. ¿Y cómo hacemos esto para pasarlo a Listeria? Bueno, hay algo que nunca había visto en mi vida hasta hace muy poco, que es, si vamos acá a la opción código, tiene una opción de Listeria. Le hacemos clic ahí, nos da hermosamente todo este código con la query ya preparada y eh, las columnas de, eh, automáticas que pone por default, que ahora vamos a ver que las podemos adaptar. Eh, para que nos peguemos en nuestro taller, ¿sí? Pongo control A, control C, voy a mi taller vacío, editar código, pegamos el código, voy a publicarlo así como está. Sí, y siempre acuérdense que, bueno, tiene que ir el Wikidata List, en eso es como medio raro. Está acá, eh, se lo pone acá abajo. Claro. Pero se lo pone ahí abajo. Este, entonces, que si van a copiar una query de, por ejemplo, de las de mujeres, de artículos faltantes de mujeres, no van a ver el Wikidata List en, Van a ver como la tabla larguísima y recién lo van a ver hacia el final, digamos, ¿no? Entonces, si van a copiar una query, bueno, obviamente van por la opción que, que mostró coti que es la más fácil, pero si ven que no le funciona, es porque quizás se olvidaron de poner el Wikidata List y el Wikidata List en. Y no sí, es tan sí. intuitivo eso, porque... Eh, Fíjense que está entre eh, los, las llaves, eh, al, al, digamos, está organizado distinta las llaves, ¿no? Es un medio raro, pero bueno. Sí. Eso si lo copian de un listado de Wikipedia, digamos, dentro de Wikipedia, si compran un, una query de, de Listeria, acuérdense, eso eso está al final, final, final de todo. Si lo hacen desde SparkQL, como lo hice yo... Eh, automáticamente en el código, perdón, estoy buscando mi lista, eh, en el código se lo genera de manera automática. Les va a pasar esto, que dice en algún momento va a pasar el bot y va a, va a actualizar la lista, pero como nosotros queremos ver los resultados ahora para ver si estuvo bien, uno puede forzar, digamos, esa actualización en este botón de acá. Claro, y eso es como una de las magias de Listeria, ¿no? Que es importante destacar en este preciso instante, que es que básicamente uno no tiene que mantener la lista de ninguna manera, <risa> la, la mantiene Listeria. Es decir, que si viene la gente y eh, eh, eh, eh, empiezan a crear los artículos, bueno, en algún momento va a pasar el bot de Listeria y va a decir, ah, todos estos artículos ya están creados. Entonces, automáticamente los va a ir sacando de la lista, bueno... De, según los criterios que hayamos puesto para la query, ¿no? Porque si estamos armando una query, por ejemplo, de, donde no estamos filtrando por su no existencia en, en la Wikipedia en español, eh, ahí en ese caso el, el, la información se va a mantener, digamos, pero si estamos filtrando en base a que no exista en Wikipedia, en el momento en que se cree ese artículo, cuando pase el bot, la siguiente actualización, lo va a remover de manera automática de la lista. Entiendo sí. que... Quedó más o menos claro, ¿no? Parece, lo dije medio, medio raro, pero creo que se entiende. Sí, básicamente va corriendo la query una vez por día, entonces actualiza automáticamente eh, eh, la información. Ahí yo eh, actualicé la lista y fíjense que ya me da la información acá, eh, con una en la imagen. Estos son los parámetros por las columnas por default que nos da. Fíjense que dice ficha de inicio, ficha de fin, coordenadas, lugar. Esto a nosotros no nos sirve para nuestra lista. Entonces, lo que vamos a hacer ahora como último paso para terminar de setear la información es eh, actualizar qué información queremos que nos levante. Lo que nos decía un poco Evelyn eh, en el principio es, OK, tenemos que hacer la query sencilla y el tipo de información que después queremos traer lo vamos a setear directamente desde acá. Sí, eh, podemos sumarle un montón de, de columnas de acuerdo a la información que, que estemos eh, buscando. Para claro, eso me quedé... ahora, por ejemplo, en esa no te levantó tampoco los side no, links, eso, o sea, no ahora, claro. Ahora eso lo vamos a poner también. Porque por default viene eso. Entonces, eh, eso se puede cambiar. Lo podríamos haber cambiado acá en el código que me armó, porque acá vemos que dice columnas y nos dice qué columnas nos va a poner. Nos va a poner artículo, nos va a poner descripción, lugar, eh, eh, fecha de inicio, fecha de fin, coordenadas, etcétera. Pero bueno, yo lo copié bueno, para... Ahí, ahí, ahí te das cuenta de que no todo, no todo se soluciona automáticamente, ¿no? Porque cómo pensó que una, eh, una vaquita estaba en, en un lugar... Tiene este, bueno. una fecha de inicio y de fin, capaz que controlamos también... Eh. Bueno, claro, eso, eso sí, digamos, en el contexto de Wiki por los Derechos Humanos, vamos a decir que en, tres, en siete años, si no logramos reducir las emisiones, vamos a estar todos con fecha de fin, pero bueno. Bueno, eh, volviendo acá, eh, tenemos, estamos en, en ya en mi taller con el código, tenemos a, la primera, es la, bueno, la lista de Wikidata con toda la query, termina acá en, este, en esta llave, después lo agrupa así. Y acá tenemos la sección que vamos a editar para que en Wikipedia nos muestre la información que queremos. Nos muestra el, la etiqueta del nombre del artículo, nos muestra la descripción, que está bueno porque está, a nosotros nos sirve, P31. Y acá empezamos. Acá justo nos da la definición. P31 es place. Nosotros no nos sirve place y lo vamos a borrar. Esto habíamos dicho que era fecha de inicio y fecha de fin. Tampoco nos sirve. Si no saben qué son estas P, siempre el ejercicio. Yo esto lo hice antes de empezar este taller, pero siempre es clave también mostrarlo. Es, eh, van a cualquier propiedad, le cambian acá el número y nos dice, nos muestra la etiqueta, ¿sí? Como habíamos hablado de las Q, también tenemos las P. Entonces, eh, fecha de inicio no nos sirve, lo borramos. Fecha de fin tampoco nos sirve, lo borramos. P625 es coordenadas, también uno se empieza a acordar de las P. Tampoco nos sirve, y tenemos imagen. Sí, el P18 es la imagen. Y acá podemos agregar otras columnas. En nuestro caso, queremos que nos muestre, eh, por ejemplo, podemos ir al. siempre esto, el ítem de referencia, queremos que nos muestre eh, el nombre del taxón, por ejemplo. Entonces, P225. Fíjense que ahí me sale, no sé si lo llegan a ver ustedes. Sí, no, no, se, no se ve muy, muy grande, pero de última, si ustedes aprietan, ahí lo van a ver exacto. O sea, si hacen clic ahí. Ven. Entonces, voy acá, le agrego P225. Y así le podemos agregar distintas. Eh, eh, nada, columnas que tienen que ver con propiedades del ítem. Y algo que le vamos a agregar es que nos ponga los enlaces porque no nos está levantando para eso copiamos este count que está acá se lo agregamos al final mismo si queremos podemos eh, numerarlo podemos number igual creo que esto era así puede fallar no igual no dos puntos Ay, venía todo también y ya, ya me da miedo ahora qué qué, qué va a pasar me, me dejé llevar por el momento y le estoy agregando el número. Eh, vamos y, a ver. y ahí, pero ahí no necesitas eh, que te queden pegadas las comas. Eh, ni. Pueden no quedar pegadas igual te lo levantan. Publicamos. Vamos a ver que no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que actualizar la lista. Claro. Y ahí eso que está haciendo Coti es forzar la actualización, digamos, ¿no? O sea, sí. que siempre que lo hagan hay que forzarlo. Y, y ahora hablando. se toman un matecito, un tecito, la bebida de su preferencia. Voy a hacer eh, exactamente lo que decís mientras hablamos de cualquier cosa. Bien, y acá sale, fíjense. Sí. sí. Ah, uy, perdón. Bueno, esto es importante porque el otro día nos estaba tirando error, eh, con Evelyn estábamos haciendo la prueba y obviamente cuando las cosas pueden fallar, fallan. Y nos decía, como, no se puede, hay un error de no sé qué. Y era como, ¿pero qué estamos haciendo mal si está todo bien? Y era que nada, que los resultados eran demasiados, entonces no lo podía contabilizar. Y ahora sí, tenemos nuestra lista con las columnas que nosotros eh, elegimos, ¿sí? Puse bien el número, mira tac, que pone acá. El número, el nombre del artículo, la descripción, si está en español, la pone en español. Si no, pone que no está disponible. Nos pone imagen, si es que hay, nombre del taxón. Igual, fíjense que es el mismo, así que medio que no tenía mucho sentido poner esto, pero para probar, el taxón superior inmediato. Y acá nos hace la columna de la cantidad de links. Y esto es importante ah, Algo, una pregunta, Coti. Eh, sí. Ahí viste que dice article y dice description. Eso, sí. si vos lo cambias en el, en el código, te va a, a aparecer, en, no, creo que tenés que... Eh, es una buena pregunta, sabes que nunca lo había cambiado. Acá te, te lo ponen en cosa: imagen, name, description. Sí, claro, pero estas yo las tomé directamente del, del Women in Red. Eh, probemos en esta si querés. Vale, me da quedamos, Vamos a editar código. Eh, acá está mm. en español, así que sí, sí. no me lo estaría tomando. Eh, auto language, vamos a cambiar. Y algo, ah, y esto, otra cosa, fíjense que los nombres estaban en, en, en negro, entonces para poner que nos ponga enlaces, en vez de que, que, que nos ponga el texto, podemos ponerle que nos ponga los enlaces en rojo, ¿sí? Entonces ahí lo que va a hacer es poner los nombres de los taxones en rojo. Ese, ah, ese no. paso era, media era medio fundamental. Sí, sí vamos a castellanizarlo, vamos a traducirlo, pero no, no va a ponernos, o sea, no, no creo que nos levante. Ah, y lo trabajás directamente en la lista, no en, la, en las columnas. Y ahora, sí, me salió. Ah, perfecto. Eh, va, eh, y me faltó un acento ahí, pero bueno. Eh, no pasó nada. Ahí está. Y pero no te to ah, ah, porque no actualizaste la lista. Sí, ahí sí. vamos, ahí vamos. <ríe> vieron, <ríe> vieron que todo puede fallar. <ríe> Siempre falta un 5 para el peso. Eh, chan, chan. Bueno, y acá, eh, a ver, pensemos como wiki proyectos que también tengan estas listas hechas. O sea, hay muchas listas también hechas en talleres de usuarios y usuarias. Y acá es donde, bueno, volvemos a insistir sobre la importancia de los WIG proyectos, en realidad, ¿no? Porque son fundamentales para mantener estas listas automáticas en un solo lugar. Este, y no siempre lo tenemos como tan aceitado como nos gustaría. Sí, ahí está. Eh, por ejemplo, acá no tiene sentido numerarlos porque en realidad cuando los ordeno por esto, eh, lo que me interesa es ordenarlo por la, por la cantidad de, de enlaces, ¿sabes? ¿Por qué me interesa ordenarlo por la cantidad de enlaces? Por un poco esto de esto lo que decía Evelyn. No sé si si hablamos de eh, biografías que tenga 20 enlaces a otras wikipedias. No les digo que lo hace relevante de por sí en Wikipedia en español, pero sí ya nos ayuda a tener un montón de información, un montón de referencias eh, que, que están dando vuelta por el mundo y que quizás nos permiten más fácilmente armar el artículo en castellano. Sí, igual acá también es donde hay que hablar un poco sobre las limitaciones de Listeria, en el sentido de que Histeria siempre va a estar tomando aquello que exista en Wikidata. Entonces, muchas veces lo que va a pasar es que, bueno, vamos a armar listas de mujeres, de, de especies, de temas, y obviamente, digamos, quienes más contribuyen a Wikidata, sorpresa, sorpresa, sorpresa, son hombres blancos del norte global. Entonces ahí es donde es importante también como tomarse y darse un poco la tarea de contribuir más en Wikidata, digamos, ¿no? Porque a veces puede pasar que haya algunas especies, eh, me, me siento un poco mal, la verdad, poniendo como algunos de estos temas al mismo nivel, digamos, ¿no? Pero puede ser que, que, que nos pase que algunos, a, a, algunos temas van a tener como menor representación, dentro de la lista, pero no porque no sean importantes para nuestro contexto, sino porque en realidad no son importantes para los contextos de los demás. Y hay que saber, digamos, como tener muy en claro esos sesgos para entender, digamos, como las potencialidades de Listeria, pero entender también los sesgos de la información que nos está devolviendo. Esto es fundamental, porque si no vamos a pensar que, no hay mujeres relevantes en Perú, y en realidad no es que no hay mujeres relevantes en Perú, es que no hay tantas mujeres del Perú representadas en Wikidata, y entonces eso implica un trabajo previo de, bueno, justamente ir eh, metiendo información dentro de Wikidata, y ahí para eso les puede servir, bueno, obviamente hacerlo manualmente si quieren, pero ahí es donde les puede servir el videito que hicimos la vez pasada con Coti sobre cómo utilizar OpenRefine para armar. En, en, para subir información en, de manera automatizada a Wikidata, que lo encuentran también en el canal de Wikimedia Argentina. Bien, por la propaganda. Eh, sí, siempre, ¿no? Siempre la parte manual, la parte crítica de lectura de los contenidos en Wikimedia, creo que eh, quienes están por, por ahí detrás eh, la tienen bastante aceitada. Eh, esto es un paso que ayuda a organizar información, no es el final, no es el definitivo y sí necesita una curación. Y sí necesita ampliar eh, la, la, la perspectiva para también incorporar eh, contenidos propios de nuestros territorios que no están en Wikidata como exactamente dijo Evelyn. Mismo, cuando hicimos esto de las cochinarias, yo tuve que subir un montón de información de especies nativas de Argentina que no estaban ni siquiera en Wikidata. Entonces, la subimos a Wikidata y a partir de ahí pudimos hacer como esta comparación y, y ese rastreo. Pero en principio ni siquiera estaban en, en, en en la base de datos. Eh, eh, Tim, eh, perdón, eh, Coti, eh, piden de nuevo si podés mostrar de nuevo dónde se encuentra el enlace a Histeria. Yo creo que se refiere a la query de Sparkle cuando. Eh, no, no, en, en, en la query te acordás. Sí, eso, ahí donde mostraste lo del código. Bien. Acá tienen el código, van acá a la opción, tienen el, el, esto también, no sé si lo sabían, pueden como tener el resultado corto acá a, a la query. Yo después se las voy a dejar también en, en la descripción del mensaje que vamos a ver y lo dejamos también en, en, en la página de encuentros eh, Wiki Herramientas. Eh, esto los va a llevar a los resultados, ¿no? Si yo hago clic ahí, me va a correr la query, me lleva a los resultados. Y acá al costado tienen la opción editar en SparkQL, por ejemplo, les muestra cuál fue la consulta y, después de que la corran, nuevamente, acá tienen enlace, descargar la información, que la pueden descargar como en un CBC, un Excel y demás, o código. En código tienen un montón de otras opciones, hasta Wikilink que te da básicamente la query, pero el que estamos usando es Listeria. ¿Por qué? Porque genera esa tabla con las columnas, que acá vemos las columnas, eh, que nos permiten ordenar la información, ¿sí? Esto es lo que copio, co lo copio desde el principio hasta el fin, acuérdense de que es importante este Wikidata List End, lo copian y esto es lo que pegan en sus talleres. ¿sí? Y les voy a mostrar acá, encuentros, eh, wiki herramientas. Claro, y como vos estás en este en esta instancia, Coti, eh, necesitaríamos que alguien de Wikimedia Argentina comparta el enlace directamente. En el ah, blog, ahí voy. Porque, sí, porque eh, nosotros no podemos compartirlo porque nos no bloquea el mensaje. Es así. Este YouTube. Bien, voy a hacer esto. Eh, esto no, bueno, ahora se los paso. Porque muchas cosas al mismo tiempo. Sí, yo estoy viendo ahí ese, esa pestaña abierta de StreamYard y digo, mmm, en cualquier momento la cierra y nos quedamos sin taller, ¿eh? pero no. Y bueno, quizás mientras eh, Coti va haciendo esto, contarles ¿no? que ahí dentro del, de, de artículos faltantes en el wikiproyecto Mujeres pueden encontrar un montón de listas de ejemplos. Y esas, en realidad, eh, la verdad sea dicha, la mayoría de esas, de esas consultas que están en el wikiproyecto de wikimujeres, las sacamos del wikiwomen in red. Este, eh, entonces, ahí es como también eso, ¿no? Eh, si eh, llegan a ver como algo que hizo algún usuario o usuaria en otra Wikipedia, eh, alguna lista que, que se hizo en alguna otra Wikipedia, se puede, digamos, como... Eh, ir copiando y pegando desde distintas versiones de idiomas de Wikipedia. Entonces, supongamos que quisieran hacer una lista similar a esta de las cochines... Cochines, se <risa> diga, ¿no? eh, esto, esto es donde nuestra formación humanística no sirvió para nada porque este, no sabemos pronunciar en latín, en griego, en nada, digamos. Pero eh, si quisieran, digamos, como copiar esta misma lista en la Wikipedia en catalán, por ejemplo, bueno, simplemente tendrían que modificar algunos de los parámetros, por ejemplo, los side links, para poder hacerlo en la wiki en catalán y viceversa, digamos, ¿no? O sea, se podría hacer desde la wiki en catalán hacia la wiki en español, eh, wiki en alemán y demás. Y acá es donde también, de vuelta, está uno de los grandes valores de histeria y del trabajo eh, automatizado de las herramientas, que es que son mucho más eh, agnósticas respecto del, del idioma, ¿no? Eh, en el sentido de que el idioma no, no importa tanto porque lo que nos guía en realidad es el lenguaje de la cuenca. Eh. Sí. Eh, acá le hice con catalán, creo que sea, eh, Esther, corregime si estoy, eh, si, si estoy mal, lo único que hice es cambiarle acá en la lengua eh, y me acomodó acá los... Eh, los resultados, fíjense que cambian. O sea, la que no estaba en español, que era eh, la más buscada, la signus, debe tener enlace en catalán o, o algo así, porque acá ya no me la da como resultado. Me da que la, la que no está en catalán es la ste <risa> stefonus. <risa> eh, perdón. Eh, Viste, algo de latín tuviste. mira fíjense, acá sí está en catalán. Claro. Entonces, ya me la saca de la lista en español, pero sí me dice que la, la, la siguiente que no está, perdón, tengo tantas pestañas abiertas que yo no sé dónde estoy, eh, esta es la de español, es la Stetoros, stetor. perdón, dos veces mal. Eh, así que es eso, es eh, cambiarle simplemente la lengua a la cual queremos buscar que no existe, se la cambian acá. El K, le ponen acá de nuevo K. Y, de nuevo acá, y así le pueden poner francés, italiano, que he hecho, lo que quieran. Eh, siempre lo compara a partir de la información que hay, eso de nuevo machacando, en la base de datos. Si la información no está cargada en la base de datos, las listas son más pobres en resultados. Así que de nuevo, el llamado a editar Wikidata. Bien. Eh, ¿Querías queríamos pasar el link en, en YouTube del el encuentro de la, Wiki eh, Herramientas. Sí, ya lo pasé. Bueno, no lo viste. Ah, ya lo. Ah. Sí, ese, qué, qué, qué velocidad. <risa> eh, Ahí no, todavía no y... lo subí, pero lo voy a subir. <risa> Bien, perfecto. Eh, bueno, y creo que ya estamos, ¿no? Este, eh, esto, este fue más rápido porque. Hey, una hora, sí. perfecto, mi timing. Eh, muy bien, muy bien, sos la mejor, Coti. Este... Bueno, y cuando nos encontramos la próxima vez, para aquellos y aquellas que estén interesados o interesadas en acompañarnos. En general, estos encuentros van a ser bisemanales, pero bueno, porque tuvimos algunos temitas ahí con eh, los, eh, los arreglos eh, detrás de escena, el próximo va a ser la semana que viene, en realidad, eh, y después sí, ya vamos a volver a una frecuencia bisemanal. Eh, en el próximo nos va a estar acompañando Male Lorente eh, o L. Malena en los wiki en los proyectos de Wikimedia, eh, que va a estar hablando de una herramienta eh, que de, algunos de ustedes eh, quizás conozcan, que se llama iNaturalist to Commons, y la idea es que vamos a ver de qué manera podemos explotar eh, eso, la automatización a través de, eh, bueno, ir encontrando herramientas, eh, perdón, eh, imágenes libres eh, dentro de iNaturalist para ir subiéndolas automáticamente a Commons y ilustrar eh, más artículos. ¿Y por qué estamos tan insistentes con el tema de las cocheleinadas, <ríe> las paquitas y iNaturalist y demás? Porque les recordamos nuevamente que eh, estamos en, en estos meses haciendo el Wiki Concurso por los Derechos Humanos, que tiene eje en los temas de cambio climático, eh, ambiente y biodiversidad. Entonces, eh, un poco vamos a estar mostrando herramientas como temáticas eh, eh, enfocadas en, en estos temas de la campaña. Así que, eh, regístrense para la campaña y, bueno, eh, nos vemos la próxima. Sí, una sola cosa más, eh, antes de que se vayan, ahora también voy a pasar el link, el link de Wiki por los Derechos humanos. Eh, también les acabo de compartir, eh, más allá del enlace a donde estamos poniendo la información de estos encuentros, eh, les acabo de compartir un enlace a un form. La idea es que, eh, que también ustedes nos, nos sugieran herramientas que quieran ver. Nosotros empezamos por las que más o menos sabíamos que podían, que conocíamos mejor eh, o que nos parecían más interesantes. Eh, la idea también es que ustedes nos digan, che, Sé que hay una herramienta para tal cosa, pero no sé cómo se usa. Eh, queremos hacer algo sobre Petscan, que sabemos que Petscan eh, lo es todo y es a veces muy complejo. Eh, y también la idea es empezar a tener materiales, videos, tutoriales en español, lo cual nos parece algo fundamental para poder socializar y democratizar un poco más todas estas herramientas que son, la verdad que son un camino de ida, digamos, a a explorar y, y explotar también un poco los contenidos que hay en los espacios Wiki. Así que ahí les dejé los dos enlaces para que nos sugieran herramientas o nos tiren temas que les gustaría, porque capaz que dicen, no sé una herramienta, pero me gustaría ver cómo hago para identificar si una categoría tiene fotos o no. Bueno, nosotras, y está Jorge también por detrás y eh, Carla, hay un montón de otras personas que también están acá eh, craneando qué herramienta puede ayudarnos en eso. Nosotros nos encargamos de, de preguntar a un experto experto en el tema y ver cuándo lo podemos convocar. Pero la idea es que construyamos entre toda la comunidad hispanohablante eh, este, este espacio para, para potenciarnos y hacer más fácil también nuestro día a día en los proyectos Wikimedia. Bueno, y también si ustedes eh, son expertos o expertas en un tema, no importa qué tan compleja o qué tan simple es la herramienta, eh, avísennos y pueden estar acá eh, también, ¿no? O sea, este espacio está abierto a la participación de todas y todes, eh, así que eh, nos avisan y, bueno, así como vamos a tener a Malena y después a Carlos en la próxima, eh, cualquiera de ustedes también puede, puede estar acá con nosotros eh, si hay alguna herramienta que quieran mostrar y se sienten cómodos y cómodas hablando en público, obviamente, ¿no? Eh, <risa> Así que, bueno, ahí está, queda abierta la invitación. Muchísimas, pero muchísimas gracias y esperamos que sea muy útil eh, todos los proyectos que vienen también. Besos.